Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica FuenSalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez y soy fisioterapeuta. Hoy os vamos a hablar de lo que es un linfedema, ya que son muchas las personas que acuden a nuestro centro con este problema. El linfedema es ni más ni menos que la acumulación de líquido linfático en distintas partes de nuestro cuerpo. Por lo general, acumulación de líquidos se suele localizar en nuestras extremidades, es decir, en brazos y en piernas, pero sobre todo en nuestras piernas. Y esto se produce ni más ni menos que por un problema deficitario de nuestro sistema linfático. ¿Y qué es el sistema linfático? El sistema linfático es un sistema de nuestro cuerpo que se encarga de eliminar a través de los vasos linfáticos el líquido linfático. Es un sistema inmune que se encarga de expulsar los residuos de desecho de nuestro cuerpo. Los capilares o vasos linfáticos recorren todo nuestro cuerpo hasta los ganglios linfáticos. Si hay alguna obstrucción en los ganglios linfáticos o en alguna parte del recorrido de los capilares se produce una retención de dicho líquido linfático produciendo el linfedema. Esta obstrucción puede ser desde una causa congénita, no haces con ello, hasta un traumatismo por un enlentecimiento del propio sistema que elimina menos linfa de lo que debe, o por causas más complejas como enfermedades autoinmunes o cáncer. El signo más común es el hinchazón por lo general en piernas y en brazos. También se observa que la piel está muy tensa y enrojecida. Por lo general, un paciente con linfedema no se puede pellizcar la piel, aunque otro signo o síntoma es la sensación de pesadez en las extremidades e incluso limitación a la hora de movilizar las articulaciones. ¿Qué tratamiento hay que seguir para el linfedema? Para hacer un buen tratamiento primero debemos hacer un buen diagnóstico. Para ello el paciente primero debe acudir a su médico para saber si realmente es un linfedema. Una vez diagnosticado el linfedema debemos saber el origen del mismo. Una vez tratado el origen del deterioro del sistema linfático podremos empezar a realizar un tratamiento. Un tratamiento que inicialmente será médico, donde el especialista mandará los medicamentos oportunos para posteriormente comenzar con un tratamiento que será más conservador para ayudar al sistema linfático a evacuar toda la linfa que estamos reteniendo. El tratamiento conservador se basará en el drenaje linfático, que ya hablaremos en un vídeo sobre cómo se realiza. Bueno,